Claro, la FSI hace colaboración. Señores, apresa la policía a un hombre acusado de agredir a sus abuelos en San Francisco de Macorís. tiene la foto ahí. Un joven ver? de 25 años de edad no. es acusado por sus parientes de haber golpeado a sus abuelos de 70 y 80 años en la comunidad de Atabalero. Se trata de Leudi Miguel Santana quien habría agredido a sus abuelos, Sergio Santana, de 80 años, quien sufre de Alzheimer e Irene Cruz, de 70. En las próximas horas, el prevenido será sometido a la justicia por, por supuesta agresión física. Escuchemos el video. Hoy les informamos que nuestra policía a un hombre de 25 años mediante una orden de arresto en su contra señalado como presunto autor de agredir físicamente a sus abuelos. El detenido es el nombrado Leudi Miguel Santana, de 25 años, quien reside en la sección Atabalero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De acuerdo al reporte, Santana fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto que existe en su contra interpuesta por el nombrado Melvin Santana Durán, quien acusa al prevenido de agredir físicamente a sus abuelos, los señores Sergio Santana, de 80 años, el cual sufre de Alzheimer, y la señora Irene Cruz, quien tiene 70 años de edad, en cuanto al detenido será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. No hay ah. una foto de, de caballero. Ponga una foto. El caballero da, no, ya, no me le dé no es esa distinción ese ese, sí. ese ese abusador. Es un abusador. 809-725-0505. Este delincuente sinvergüenza, ratarero. ¿Qué, ¿Qué castigo usted le da? Que está golpeando a su abuelo. Vividor, pipero este. 809-725-0505. ¿Qué castigo usted le daría a este despojo humano, lacra, que le está dando golpes... A sus abuelos. Dios mío. No encontrarlo. No lo yo por ahí. Como quería encontrar yo uno ayer. ¿Eh? 809-725-0505. ¿Qué castigo usted le daría a, a esta garrapata? A este infanate. Y lo puede coger como él quiera. Mira, claro. ese tipo de gente, para mí, para mí, no tienen que pasar por la justicia a tiempo. Y a pedir dinero. Yo quiero saber ¿Eh? si los señores tienen más familia o tienen más nietos o algo. Que se respeten. Que se respeten, sí. pues lo salen los a buscar. Los, los palos suenan bonitísimos en, en, en, en, la, ¿En, la <risa> en, en los tobillos, en la vuelta, esos palos cogidos. ¡Pam! Y lo bonito del caso que ahorita lo someten a la justicia con lo tuyo y con los impuestos tuyos y míos le vamos a dar alimento a ese desgraciado. Ni pues más ni menos. la gente que está escuchando este programa, pero ese tipo de acciones son las que irritan a uno. Cuando sí. tocan a una persona mayor o un niño. O un niño. Exactamente, así o es. Sea, atención a los que están en, en el Palacio de Justicia. Y el par de cocotazos, porque yo le llevo hasta desayuno. A ese, que le debe, claro. Los muchachos te mandan a dar esto. Un, uh, un, uh, un. Uh. Uy, y quedándolo a su abuelo. Su sangre. Eh, ¿Uno, pues señor, con y, problemas. No, Eso no, no cabe. No, señora se ya mayor, Ahora, ya, la señora Ahora, la comunidad ya es que está valiendo. Porque, oiga, aquí la. Ella no está hoy. ¿eh? Ella sí. está valero. Atención. Eufemio. La comunidad de tabaleros, que son gente buena, estuve por ahí politiqueando. Son gente buena. Los que son más rabiosos de tabaleros, pueden entrecogerlo a él. Entrecogerlo bien cogido. Mire, un, domingo, un, un domingo a las 6 de la tarde Atención ahí, tú, a Tabalero el mundo copie, so wow. copie de los barrios <ríe> ¿Eh? En los barrios cuando agarran un ladrón O una situación así La comunidad se encarga de dar su justicia Ahí no esperan ni que llegue el policía Ni que a lo mejor no quiere que llegue En los barrios cuando agarran a una gente así No quiere que llegue la policía Porque ¿Sí? le dan su salsa A Tabalero cuando usted vuelva a ver Estas rata por esa zona No espere la policía Hello, buena. Responde usted ustedes mismo Hello. Pero ven, dale pilla y ya, muchacho. ¿A, dónde, tú? ¿A dónde que vive? Para ir tú Para darle a ti eh, <risa> y a los dos juntos. <risa> ¿A dónde que vive? Oh, Ese pero... delinco, otro ladrón llamó, que puso a hablar, este eh, eh, cato este que está ahí. Otro ladrón. Que llamen más, que llaman los corillos porque son los vicios que hacen eso. Claro, Oye, pero claro, hoy no es entiendo. el día de la Un ¿Para ¿Para corito que tiene. Un corito. Hoy es el Día Internacional eh, de los Payasos. Ese eh. de corita. Que si es el Día Internacional de los Payasos, yo pues no creo. que, que están... van a tener que poner con la ID. Sí. Para saber. Para nosotros eh. agarrar esos números y, y darle cómo es. <risa> Son coritos de piperos que, que no trabajan. Uve, no se quieren cuarto obligado. Y los pobres viejos que Tiene su cosita siempre agachada. Guardada, a sí. Porque, ¿qué te puede motivar a ti, engendro del demonio, señores de Prenda? ¿Eh? Dale golpe a un anciano. Y es? que tu familia, tu abuelo. Y con problemas ya ansiedad. Claro. gente que no puede ni levantar una mano. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? No, así, así no. ¿Tú me entiendes? Sí. No. 809-725-0505. Que llame la banda de enterito. Que llame. Nosotros vamos aquí para recibir la llamada de cual Atención no al no ratón. No me tome una llamada ahí. Cuando tú quieras darle golpe a alguien, ven para acá a los Buenas. Bueno, claro, sí. ven, sí. Buena. ven acá. eso sí. es lo que hay que ponerle un suero, una inyección de ají caribe con cobre a Que se muera esta sola. Es. Así es, una basura dándole a sus abuelos, ¿eh? personas con alzarme. Personas mayores, usted darle golpe, pues darle a la pared que no te tira. Claro. El que le gusta darle, que le dé a la pared que la pared no tira. Que venga para acá, ahora los osobrosos. O que no espere allá que afuera, si nosotros, colorido, no es allá que no allá afuera. Sea. Sí. Los abuelos los más sagrados. Hay personas que quieren más los abuelos que la mamá. Y Así los papás. es. 809 725 queremos que llame la banda. Cuando viene a ver, esos, esos abuelos fue lo que los criaron ahí. Día, bueno, ver, y, alimentación, ese, y le da y, sí. y, y, y lo, ha, lo han salvado de todo. ¿Eh? Lo han salvado de todo. Y vienen a y darle golpe. ¿Qué castigo merece la ratica esta? 809 No me lo quiten de ahí, póngalo ahí. 809-725-0505. ¿Qué castigo usted le daría a la ratica esta que le dio golpe a los abuelos? Mírenlo ahí, eh, para que usted lo conozca en la calle y le diga rata basura. En amplio, pónganlo en amplio. ¿Cómo que se llama? Tiene nombre ahí, voy a ver ahí. Leo de Miguel Santana. Leudy Miguel Santana, una basura, a verlo ahí. Dándole golpe a los abuelos. No te equivoques y que esté llamando, 809-725-0505. Que no estamos en Carnaval, pero damos vejiga. ¿Eh? Ese, ese caballero que usted está viendo ahí fue el que le dio golpe a sus abuelos ahí por eso está pesa decirlo sí, ¿no? claro sí. está mal de estómago da eso eh, usted puede ser mal criado y resabioso y arrancar y por como hacía yo pero no llegar a esos extremos me lleno la lengua para no decir nada me tienen alto. lo único y dicho más me tienen alto he dicho más grande y ahí ratico volvíamos para atrás. Sí. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. buenas. Miren, jóvenes, ¿saben es lo que le falta al corazón de cada ser humano? Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el transforma nuestras vidas, la Biblia lo dice claro, Amén. que no sea yo ni siquiera un solo hombre justo pero en Cristo, en nuestra transformación, en nuestro cambio, Él nos justifica si nosotros si comenzáramos por cada uno de nosotros a buscar una relación con Jesucristo y a someternos a la palabra de a poquito en nuestra vida se va a, a, en nuestra vida se va a, va a venir una vida diferente un cambio y vamos a aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Al apartarnos de lo malo, nuestra vida va a comenzar a cambiar y nuestras acciones serán diferentes. Es Cristo, mira, Hogares Crea es una institución que hay que valorar. Todas las instituciones tienen sus valores, pero el único, mira, que voy a darle cuenta al Señor por estas palabras, el único que transforma el corazón y la acción de nuestra vida se llama Jesucristo. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. así es. Solo Dios puede transformar antes, espíritu y corazón. antes de que ese individuo se convierta, hay que darle, pela. Hay que darle su fuertazo. Sí, claro. Porque ahorita viene como cristiano y dice que uno tiene que aplaudírselo. No, no hay que darte lo tuyo antes de que te vayas para la rienda, la rienda del Señor. Sí. A los tigres activos. No, no, no pongan de fresco con los tigres tirando y no ve. ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a caerle arriba. Ubé, entonces nos ponga de fresco la banda de pipe. Una vuelta por atabalero. Vamos mañana, usted y yo. Eh. Eh, a, a hablar con la comunidad. Atención, no les... Femio Vaga, No vamos para allá. Joder. Eso se está dando en atabalero. Vamos a ver quiénes son esas familias y vamos a darle frente a eso. Usted es de esa zona y un empresario que ayuda mucho y es muy amante a su campo. Dañando sí, el campo, ese rostrero. por allá mañana, juez, tú y yo. Tan buena gente que hay en Atabalero este y esas ratas señora, se de